Ahora. Os voy a. Mi nombre es Miguel Sánchez, yo vengo de la Universidad Politécnica de Valencia y eh, bueno es pues un placer estar hoy aquí con todos vosotros. Y de lo que os voy a hablar es sobre eh, un proyecto en el que ando trabajando últimamente. Eh, que ande trabajando no quiere decir en ningún momento que sea creación mía, eh, más bien al contrario. Eh, y como ahora os explicaré, pues en realidad yo creo que es uno de los eh, proyectos eh, que hay open source, hardware, en este momento, más, más interesantes y más divertidos. ¿no? Y va sobre el tema de impresión en, en tres dimensiones eh, utilizando pues, estas eh, impresoras 3D que, que ahora os voy a, os voy a mostrar. ¿no? Básicamente, lo que voy a hacer primero es comentaros un poco las ideas básicas sobre esta forma de, de impresión en 3D, eh, incidiendo sobre todo en el proyecto RedRap, que hace posible eh, mucho de todo esto. Y vamos a ver que en realidad eh, este proyecto RedRap en la parte electrónica pues viene a ser otra aplicación más de éxito, otro caso de éxito del uso de Arduino para de determinados eh, dispositivos. Y eh, bueno, finalmente comentaré un poco eh, las herramientas que, que se utilizan para de llegar desde el concepto hasta una pieza física ¿no? que, que uno puede tocar y que puede instalar en, en un dispositivo. Y eh, finalmente, pues... Eh, por supuesto, creo que lo más interesante será el trastear con el aparato y responder a vuestras preguntas. Entonces, eh, la primera cuestión es, ¿qué es la impresión en tres dimensiones? Bueno, pues si la impresión en dos dimensiones es la impresora que todos nosotros tenemos en casa y que utilizamos para imprimir fotografías, trabajos de clase y que básicamente lo que hace es dejar la tinta sobre un plano, sobre una superficie, pues una impresora en 3D lo que hace es eh, generar un objeto que eh, podemos tocar y que por supuesto tiene tres dimensiones, puede ser desde eh, pues una pinza para la ropa, puede ser una pieza para hacer una reparación en casa o puede ser eh, pues parte de las piezas para por ejemplo construir otra impresora 3D. ¿Qué tecnologías eh, existen para la fabricación 3D? Pues la verdad es que la lista sería bastante larga, eh, pero no existe eh, una sola forma de imprimir en 3D, igual que no existe una sola forma de imprimir en 2D. Si pensáis en las técnicas que hay de impresoras para imprimir tanto en blanco y negro como en color, pues posiblemente os acordaréis de las impresoras de agujas, de las, bueno, los que sois más mayorcitos como yo, las impresoras de inyección, las impresoras láser, es decir, hay varias tecnologías disponibles para imprimir en un papel. Bien, a la hora de imprimir en 3D también existen diferentes tecnologías. Eh, hay algunas tecnologías que utilizan polvo, como si fuera yeso. ¿eh? Si os imagináis el yeso, pues si al yeso le añadís agua, pues eh, sabéis que se va a convertir ese polvo en, en, una, en un objeto, un trozo por lo menos de yeso sólido, ¿no? cuando el agua se seque. Bien, pues poniendo el agua de una manera bastante controlada, inyectores de una impresora, pues se puede ir haciendo capa por capa un objeto de tres dimensiones con un material basado en, en un polvo. Eh, otra idea que también utilizan algunos dispositivos son eh, resinas fotosensibles. Eh, todos habéis ido al dentista y os han puesto una pasta y luego os han puesto una luz eh, violeta, ¿no? una luz ultravioleta para solidificar esa pasta que os han puesto en el diente. Bien, eso es una resina fotosensible. Bien, eh, existen otras que son líquidas y que se endurecen en la presencia de determinado tipo de luz y entonces si vamos poniendo esa luz por ejemplo con un láser de manera controlada en las posiciones que nos interesa, podemos ir también endureciendo esa resina para poquito a poco y capa por capa construir también un objeto tridimensional. Eh, otra idea, que es la que yo traigo aquí, es el, se basa en utilizar un filamento de plástico, ¿eh? como este. Esto no es un cable eléctrico, sino que es simplemente un filamento de plástico. ¿eh? Bien, pues Ese filamento se puede calentar, se puede fundir, convertirse en algo líquido y se puede ir depositando con cuidado eh, en las posiciones que nos interesa también para construir un, un objeto. Cuando se enfría, vuelve a ser sólido y entonces finalmente tenemos nuestro objeto sólido con la forma deseada. Lo que sucede es que tradicionalmente esta tecnología de impresión en 3D pues, ha sido una tecnología tremendamente cara, ¿eh? solamente disponible pues, para los grandes eh, laboratorios. Bien, afortunadamente ahora hay soluciones mucho más baratas para poder acceder con bastante poco dinero a esta tecnología. ¿Y para qué nos puede servir todo esto? Bueno, pues eh, ya he comentado antes la idea de hacer piezas de recambio, ¿eh? de, de lo que sea, de hecho cada vez más eh, el mundo 3D está evolucionando y hay fabricantes que directamente de las piezas que nos venden nos van a dar el modelo en 3D de las mismas. Eh, ahora si vais a, en algunas webs incluso de componentes electrónicos no tanto para que fabriquemos el mismo componente electrónico sino simplemente para que lo podamos integrar en nuestro paquete de CAD ya es frecuente que nos aporten eh, el diseño 3D de esa resistencia, de ese chip, de ese procesador eh, de manera que la, la apariencia externa la podamos incorporar en nuestro, en nuestro programa para que aquello, a la hora de construir un modelo que incorpora ese elemento, pues aparezca debidamente representado. Eh, del mismo modo, podríamos también utilizar esta tecnología para realizar un prototipo de cualquier cosa. Quizá tenemos una nueva idea de fabricar, pues no sé, un tipo de sacacorchos especial que se nos acaba de ocurrir. Bueno, pues posiblemente podríamos construir ese dispositivo diseñándolo en el ordenador y luego imprimiéndolo en 3 d Y por lo menos, viendo si aquello funciona como pensábamos que iba a funcionar o no. Eh, en general, esto nos puede, el disponer de, de impresión 3D nos puede permitir el evitar tener pues, un taller mecánico, ¿eh? o por lo menos la necesidad de tener que acceder a un taller mecánico para hacer cualquier tipo de pieza, que cuando utilizamos madera o metal, pues casi es inevitable Necesitamos un taladro, una lima, a veces un torno, dependiendo del tipo de pieza o una fresa... Entonces, todos estos elementos, pues, tienen lógicamente un coste, ocupan sitio y, bueno, pues no siempre uno tiene el espacio y el dinero para eh, todos ellos. Entonces, el poder generar piezas eh, sin este taller mecánico, pues, también puede ser una idea interesante. Eh, como decía antes, eh, los equipos comerciales, pues, eh, normalmente empiezan a partir de los 10.000 euros, ¿Eh? una impresora más barata por ejemplo la Uprint pues vale unos 12.000 euros y es una impresora que básicamente eh, utiliza la misma técnica que esta impresora que yo he traído aquí que me ha costado hacer por menos de 500 euros eh, lógicamente eh, uno puede decir bueno sí pero la calidad de impresión o el tamaño de la pieza bueno pues para eso están las características ¿no? eh, a veces uno se puede sorprender de, de que eh, lo que se está vendiendo por ahí pues no en muchos casos supera algunas de las opciones que podéis encontrar y que podéis construir vosotros mismos, ni en prestaciones, ni en velocidad, ni en volumen de fabricación, ¿vale? Lo que sí que superan es en que yo llamo a una empresa y me traen una cosa que es como una lavadora pequeñita y le doy al botón y funciona. Y yo no he tenido más que pagar el precio, ¿no? No he tenido que implicarme en buscar piezas, construir, etcétera, Incluso, pues, estar ajustando más o menos permanentemente. Eh, en el caso de los equipos comerciales, el material fungible, que normalmente nos lo vende la misma empresa suministradora, pues puede ser caro o muy caro. No es una idea nueva porque todo esto ya estamos familiarizados con el material de las impresoras tradicionales. ¿eh? La, los cartuchos de tinta de las impresoras de inyección pues son una de las sustancias más caras del mundo. ¿eh? No sé, posiblemente no en su fabricación, pero sí en su precio de venta. Con ¿eh? lo cual sospecho que el beneficio debe ser notable bien el material que utilizan estas impresoras comerciales pues también suele ser costoso ¿vale? son resinas especiales son en fin, la explicación seguro que eh, nos podrían convencer pero vamos el hecho es que el fungible también suele ser costoso y también como son equipos relativamente bien terminados y con unas cajas eh, en fin, apropiadas pues eh, también son voluminosos ¿vale? o sea que, y que sean voluminosos no quiere decir que puedan hacer piezas muy grandes simplemente quiere decir que son, que son voluminosos. ¿Y qué eh, es el proyecto RepRap en, en este entorno? Bueno, pues el proyecto RepRap es un proyecto que inicia un profesor de una universidad británica y que, eh, aproximadamente en el año 2006, y que lo que propone es eh, el desarrollar una tecnología para poder eh, crear impresoras 3D que sean un poco autorreplicables, es decir, que puedan imprimir las mismas piezas que ellas usan. De forma que teniendo una vez una de estas impresoras, pues ya se podrían construir todas las demás a partir de ellas sin, sin otro elemento. Bien, esto es más una cuestión de ilusión que de realidad, ¿no? En el sentido que eh, si esas impresoras no llevaran electrónica, ni le llevaran piezas metálicas, solo fueran de plástico, pues la idea sería realizable, pero de momento pues no sabemos cómo hacer una electrónica funcional con plástico, ni no sabemos cómo hacer una estructura completamente con plástico eh, y por supuesto los motores y los actuadores que tenemos que utilizar tampoco son enteramente de plástico. Con lo cual, pues bueno, en este momento, lo que sí que ha dado lugar este proyecto es a una serie de modelos de impresoras que, aunque utilizan piezas de metal, cables y electrónica, pues, eh, pueden también eh, estar constituidas en buena parte por piezas de plástico impresas por impresoras similares. Y lo bonito de este proyecto, además, es que desde, desde el primer momento se concibe como un proyecto open source hardware. De manera que, eh, todas las impresoras de este proyecto RepRap pues aparece el diseño eh, completamente libre utilizando siempre paquetes de diseño que son abiertos y que permiten a cualquiera reproducir eh, estas impresoras porque además toda la documentación que se genera online también eh, está accesible para cualquiera que tenga interés. Eh, el modelo de estas máquinas es muy sencillo. Se utiliza lo que se denomina un robot cartesiano, es decir, un robot, en este caso de tres ejes, que permite pues, posicionar en el espacio una boquilla que vierte un filamento de hilo caliente. De manera que los objetos se van a ir construyendo pues como si fuera una casa, eh, poniendo primero los cimientos y luego vamos construyendo encima de eso pues las paredes, poco a poco, el siguiente piso, eh, y el objeto se construye desde abajo hacia arriba. ¿vale? La base sobre la que se construye es una base que poco a poco va a ir separándose de, de esa boquilla, de forma que, claro, conforme la base se separa, por pues lo que estamos haciendo cada vez es eh, ir creando los pisos superiores de nuestro objeto este proceso se denomina de fabricación aditiva eh, por, por oposición a, al procesado que hacemos con un taladro o con una fresa que es lo que se denomina fabricación sustractiva es decir, quitar parte de material eh, yo puedo hacer una pieza como esta que tiene unos agujeros y tiene una canaladura la podría hacer a partir de una pieza sólida y eh, entonces pues hacer una serie de taladros y con una fresa hacer un canal y entonces básicamente generar una pieza equivalente o similar. Lo que sucede es que, eh, bueno, pues en este caso de fabricación aditiva, solamente añado material allí donde es necesario y una vez terminado de añadir material, pues la pieza ya ha sido completada. Ahora eh, os presento algunos de los, bueno, fotos de, de algunas de las impresoras que se han desarrollado dentro de este proyecto RAFRAM, que son simplemente diferentes versiones diferentes diseños de eh, este modelo de, de robot eh, cartesiano y que dan bueno, distintas soluciones a respecto qué cosas se mueven con respecto a la boquilla eh, que va a ir depositando el material. Eh, la que tenéis a la izquierda eh, se denomina, esa es quizá la más, la más popular y es la, la denominada eh, Mendel y la más popular en este momento es la que aparece a mano derecha que es la, la, la impresora denominada Prusa, ¿Vale? que básicamente pues la, la diseña eh, un, un estudiante eh, de la República Checa que se llama Josef Prusa. ¿Vale? Eh, yo he construido un par de estas impresoras eh, Prusa y desde luego si en algún momento os planteáis hacer alguna es la que yo os recomiendo. Lo que pasa es que no es eh, digamos, la más cómoda de transportar, por eso la que he traído pues, es un modelo un poco más pequeño que ahora mencionaré eh, en, en estas otras dos fotografías, simplemente, tenéis otros dos modelos más. Eh. No se nota aquí porque no están a escala las fotos, pero bueno, la Huxley es más pequeña que las anteriores y la Mendel Max es algo más grande y sobre todo más robusta. ¿vale? Esta última, la Mendel Max, en vez de utilizar varillas eh, de roscadas para la estructura del, de la impresora, utiliza eh, el perfil de extrusión de aluminio. Entonces es más ligera, pero también más robusta. También más cara. El, es más caro una, una varilla de un metro de de roscada de métrico 8 os puede costar del orden de un euro en una ferretería y además es un elemento que se encuentra en cualquier ferretería. Sin embargo, la extrusión de aluminio, pues, pues un metro os va a costar a lo mejor 25, de 15, y 25 euros y ya no se encuentra en cualquier ferretería. Pero bueno, en cualquier caso eh, también es bueno que haya variedad, eh, que haya porque en diferentes impresoras o diferentes versiones pues pueden tener características también funcionales distintas. Y además, al ser un diseño abierto, pues uno puede decir, bueno, y, y si necesito un trozo más grande, ¿no puedo hacer un poco más grande la superficie? Por supuesto, o sea, eso ya depende un poco de, de cada uno. Hay unos diseños de referencia, pero por supuesto que uno puede coger y hacer la versión que mejor le me parezca Eso sí, como cualquier obra de ingeniería, pues bueno, si uno se va demasiado, si uno modifica demasiado, pues pueden encontrarse con efectos que eh, no aparecen a una escala más pequeña. Todos sabemos que esta mesa, por ejemplo, pues tal y como está construida, con este ancho, pues soporta perfectamente y sin comparse, pues el peso que tiene encima. Ahora, si yo la hiciera diez veces más larga, posiblemente, como no pusiera patas adicionales, pues se combaría sobre su propio peso. ¿vale? Entonces, estas construcciones, pues pasa un poco lo mismo. Que uno puede modificar un poco los diseños de referencia, pero si quiere hacer algo radicalmente distinto, bueno, pues conviene también que, que se lo piense bien. ¿eh? No, no vaya a encontrarse con que la impresora se, se caiga sobre, sobre sí misma porque no sea suficientemente robusta. Bien, y en este escenario de diferentes modelos que se han ido desarrollando en plan abierto, pues hay un fenómeno inesperado que es el que os comento en esta transparencia. Y es que en diciembre de, del año pasado, hace no demasiado tiempo, eh, hay un, un señor que desarrolla un modelo de impresora eh, basada en las ideas de este proyecto RepRap, pero que la desarrolla por su cuenta y que eh, lanza un proyecto en un sitio de crowdfunding que se llama Kickstarter con idea de que eh, bueno, pues la gente que pueda estar interesada le financie más copias de la impresora para poder ir a los fabricantes y decir, oiga, no quiero cuatro motores, quiero 400 o 4000 motores y entonces poder conseguir un precio más bueno en los motores y lo mismo en el resto de, de elementos. Claro, cuando uno eh, puede abaratar los costes, pues puede hacer que las impresoras salgan más baratas. Igual que a veces nosotros nos juntamos entre varios para comprar piezas y repartirnos el coste, quizá, de los portes, si es algo que estamos comprando en Internet, pues lo mismo y más ¿no? se puede hacer si podemos hacer que el volumen crezca. El objetivo de este señor era eh, promocionar esta impresora y conseguir que se le apuntaran por suficientes personas para llegar a una cifra aproximada de 25.000 dólares en, en material. ¿no? Sin embargo, se encontró con que eh, bueno, pues, eh, tanta gente se apuntó a su proyecto que acabó con más de 830.000 dólares eh, para, pues, a, no sé, 700, 800, 1000 personas interesadas, darle a cada uno, venderle, si queréis, una impresora similar. ¿eh? La gente le pagaba a cambio de obtener las piezas, el kit ¿no? de una de estas impresoras. Lo que sucede es que, claro, eso le permitía a él pues, hacer que el kit fuera sensiblemente más barato. Eh, yo creo que nadie se esperaba un, eh, un efecto tan notable, ¿no? es decir, que, que haya conseguido como 3.000 veces, un 3.000% de lo que él esperaba por, por financiarse. Y eh, también ha hecho que esta impresorita, pues de repente haya tenido cierto interés. Básicamente el diseño es el mismo, es un robot cartesiano de tres ejes. Lo que pasa es que, bueno, pues eh, en vez de tener motores arriba, como veis, los motores que suben eh, este este eje horizontal pues están abajo. ¿eh? Si vamos a, por ejemplo, en el caso anterior, podéis ver que tanto en la foto de la derecha como en la de la izquierda ¿eh? hay un par de motores en la parte superior que son realmente los que controlan el que eh, eh, bueno, pues, esas esa varillas eh, horizontales que están en mitad de la impresora suban y bajen de altura. ¿vale? Es lo que va a controlar el piso que estamos imprimiendo en cada momento. Bien, pues en vez de colocar esos dos motores Arriba los ha colocado abajo y entonces queda la parte superior solamente unas varillas roscadas y unas varillas lisas. El diseño por lo demás no es eh, especialmente revolucionario, pero tiene menos piezas y puede ser más barato. Eh, rápidamente la comunidad de RemRap reacciona y puesto que la idea puede no estar mal, pues eh, se elabora otra persona, elabora un modelo que le llama Wallace y que es básicamente la misma idea pero, de nuevo, con las piezas todas disponibles para que las podáis descargar, imprimir y crear una impresora similar, ¿vale? Lo cierto es que, no sé si un poco en respuesta a las críticas o porque de todas formas lo pensaba hacer, el señor que desarrolla la PrinterBot acaba luego eh, poniendo también las piezas disponibles online, ¿vale? Y, de hecho, son las que yo he utilizado para construir la impresora que me trae, ¿Vale? Aunque eh, he aprovechado también algunas de las ideas de esta otra que os muestro en la transparencia, como por ejemplo esta barra superior para darle pues, un poco más de rigidez. ¿vale? Eh, las piezas de esta barra superior, sin embargo, son las piezas que aparecen en esta transparencia y no pertenecían al diseño original de la printer board, ¿vale? que era la, eh, esta de aquí. ¿eh? Eh, por lo demás, eh, el mecanismo vuelve a ser el, el mismo, tenemos una, una base que en este caso puede mover adelante y atrás, eso es un eje, tenemos otro cabezal que se puede mover en esta otra dirección, y luego a su vez todo esto puede subir y bajar, con lo cual tenemos los tres ejes necesarios para nuestro robot eh, cartesiano de tres ejes. Eh, Una de las fuentes de información más interesantes del proyecto REPRAP son ambos su wiki, que tenéis aquí referenciada, y su eh, y sus foros. ¿vale? Hay unos foros específicos en español dentro de... hay varias, varias, varios grupos ¿no? dentro de los foros y hay unos foros en español también. Y bueno, los más eh, utilizados lógicamente son los de inglés y también quizá los de alemán. ¿vale? Hay una comunidad bastante potente en Alemania eh, de, de, de usuarios que eh, tiene su foro en alemán, igual que el foro en español, pues, en cualquier caso, eh, es quizá la fuente de información más interesante y más viva. La wiki también se está evolucionando permanentemente, pero a veces, pues, cuando la gente tiene problemas, pues pone su problema en el foro y pues, otras personas le pueden ayudar y resolver. Porque todo esto, pues, es eso. Como otros tantos proyectos, eh, a veces un poco amateur, si quieres, eh, pues es un poco pegoso, ¿no? a veces que eh, es conseguir que funcione, cuando uno no sabe qué es lo que falla, pues a veces es complicado. Cuando puede uno consultar a otras personas que tienen experiencia, pues es más fácil encontrar a veces el error. ¿Qué hace falta para construir una de estas impresoras? Bueno, pues aparte de la determinación, como os decía, toda la información está en la wiki, entonces los planos eh, los podéis descargar eh, directamente las piezas la lista de materiales toda una explicación de cómo hacer el montaje paso a paso también en youtube podéis encontrar infinidad de vídeos diferentes personas han ido haciendo vídeos un poco paso a paso de cómo montar por ejemplo una brusa eh, y entonces eh, y bueno sabéis que incluso en youtube ahora tenéis esta facilidad de traducción automática con lo cual os podéis subtitular en castellano o en idioma que queráis unos grabaciones que están hechas, por ejemplo, en inglés o en otro idioma que uno no entienda, aquello hace una traducción automática y subtitula eh, en tiempo real sobre la, sobre el vídeo, con lo cual, bueno, pues, el inglés o el idioma no debe ser tampoco un problema. Y, eh, como digo, para construir estas impresoras, los elementos que se vienen a utilizar son por una parte una serie de elementos de ferretería, ¿eh? que son pues, varillas roscadas, varillas lisas, cosas que se pueden encontrar fácilmente en una ferretería eh, casi cualquiera. Y luego por otra parte hay piezas de plástico que normalmente pues, alguien que conozcamos las puede haber impreso o que las podemos comprar en internet. Yo, la primera impresora que, que me hice, pues compré las piezas a un, a un vendedor en Alemania. Eh, este señor supongo que en su casa o en su empresa pues a, tiene una o más impresoras y va haciendo piezas y luego las vende. Eh, yo Una vez tuve mi primera impresora pues imprimí un juego de piezas y, y, y ya como me habían sobrado algunas de la y un poco con la inercia de la primera pues acabé montando una segunda impresora el que tengo allí en casa y mi mujer me dice que a ver cuando me deshago de aquel trasto y no contento con eso pues con esa segunda impresora imprimí algunas piezas que es una estar de aquí y e hice una tercera impresora pues con un modelo un poco más pequeño con la idea de que ésta sí que me la dejen tener en casa ¿vale? eh, además de piezas de plástico y piezas de metal pues nos encontramos con que todo esto pues va a ser controlado por una serie, placa electrónica, en este caso basada en, en arduino y eh, una serie de motores eh, que, bueno, pues si queréis, son piezas de metal o si queréis, es una categoría diferente, pero aquí utilizamos una serie de motores paso a paso que van a ser controlados por el, eh, por el eh, ordenador. Y para la electrónica, como os decía, pues lo que se utiliza popularmente es arduino. Digo popularmente porque no es la única opción, Luego, en este mundo open source, pues hay otras alternativas y también hay eh, algún fabricante que ha hecho su propia placa con un diseño distinto, por ejemplo, con una RM en vez de con, con un procesador AVR. En el, en el caso de todas las impresoras que yo he hecho, pues he utilizado tanto un Arduino Mega como eh, una placa basada en el sanguíneo. Sanguino sabéis que es una versión de Arduino que utiliza el procesador eh, 644 de AVR en vez del de el típico eh, pues, 168 o 328 que gastan normalmente los, los Arduino. Eh, en cualquier caso, estas dos placas pues, se programan con el mismo lenguaje, desde la misma interfaz Arduino y, por supuesto, tienen la fantástica posibilidad de que nos permiten escoger el sistema operativo en el que queremos trabajar. Entonces, es totalmente multiplataforma y el, el firmware necesario para controlar estas máquinas también está disponible, con lo cual pues es otra de las cosas, otra de las áreas en las que podemos aportar, mejorar o simplemente pues cambiar y modificar para personalizar nuestra impresora si queremos trastear eh, con, el, con el firmware. De hecho, yo lo, ayer justamente estuve modificando la velocidad por defecto del eje vertical porque para este modelo era excesiva la que venía por defecto en el firmware original. Tuve que buscar dónde estaba ese valor y cambiarlo y volver a cargar el firmware y, y asunto solucionado. El diagrama básico un poco eléctrico de estas, de estas máquinas pues pasa por que nuestra placa de control basada en un Arduino va a acceder o va a controlar una serie de eh, motores paso a paso. Para los motores paso a paso, la solución más habitual en este proyecto RedRap es utilizar un controlador chopeado comercial. La empresa, por ejemplo, Pololu, pues vende uno que es el más popular. Y bueno, hay, hay otras variantes, pero todas ellas están basadas en procesadores comerciales de, eh, para motores paso a paso de la marca Allegro. ¿vale? Allegro Semiconductor es un fabricante de chips y tiene pues, varios modelos que están específicamente diseñados para ¿Eh? eso. Eh, como decía. El control de los motores eh, se confía a una serie de, de, de, de pequeñas plaquitas y el coste es de alrededor de unos 10 euros cada una. Y los, el coste porque es normalmente lo que más se suele romper en el momento que uno tiene un problema de una mala conexión o que desenchufa o enchufa eh, con la alimentación, pues puede, aunque llevan cierta protección contra cortocircuitos, pero bueno, no siempre es totalmente efectiva y a veces alguno muere. ¿no? Entonces, es de esas piezas que conviene tener un recambio en casa por si, por si acaso. Pero el asunto es que eh, estas placas nos permiten un control bastante fino de motores paso a paso de hasta 2 amperios por, por eh, bobinado y eh, además eh, nos permiten trabajar con micro hasta 16 micropasos por, por paso. ¿vale? Entonces eso permite un, trabajar con una muy buena resolución espacial sin necesidad de, de desmultiplicación en los motores y eh, a su vez bueno pues como nos permite una corriente razonablemente alta aunque permite, el chip permite hasta 2 amperios pero para eso necesita disipación sin disipación adicional al, al chip eh, el, el, el valor práctico es del orden de 1 amperio, pero bueno con 1 amperio tenemos ya suficiente cantidad de torque en, en que estamos utilizando para que puedan trabajar en buenas condiciones y esta placa, además de controlar una serie de motores, que típicamente son 5, eh, y bueno, la cosa tiene un poco de truco porque uno dice, hombre, un robot cartesiano de tres ejes pues necesita tres motores, uno por cada eje. Eh, bien, además de mover eh, la base, necesitamos también un mecanismo para que realice la inyección del plástico caliente. Para eso, típicamente, se utiliza otro motor paso a paso, ¿vale? Pero claro, esos solo son cuatro motores. Entonces, ¿por qué hay cinco motores realmente? Bueno, pues si os fijáis en la, en la fotografía, en la parte inferior derecha, hay dos motores que en realidad están conectados en paralelo. ¿Por qué? Pues porque en, en, este, en este mecanismo eh, se utilizan dos motores para el eje Z. El eje vertical utiliza dos motores, que son los dos motores que hemos visto en varias de las fotografías que aparecían más o menos simétricos. Bien, estos dos motores lo que hacen es desplazar arriba y abajo el eje de Z. Y eh, se utilizan dos motores porque resulta más barato que utilizar un solo motor y una correa que mueva dos varillas roscadas en ambos extremos del mecanismo. ¿Vale? Eh, una, las poleas dentadas que se utilizan y la, y la cinta dentada que se utiliza en estas impresoras y en muchas de las impresoras que tenéis en casa pues es un material que no es especialmente barato puede costar del orden de unos 12 euros el mes entonces eh, si a eso le tenemos que sumar unas poleas dentadas que cada una también puede costar del orden de 10 o 12 euros pues rápidamente nos encontramos con que un motor que vale del orden de 10 12 euros pues es más barato mucho más barato que poner todo el mecanismo de un par de poleas dentadas y eh, una correa dentada para que las dos varillas laterales vayan girando a la vez. ¿vale? O sea que Esa es la base de muchos de los diseños, aunque no de todos. ¿eh? Hay algunos diseños que utilizan un único motor para el eje vertical. En cualquier caso, aquí, estos dos motores están colocados en paralelo, con lo cual solo necesitan un controlador de motor. ¿vale? Eh, bien. En este, en este entorno, tanto el hardware como el software como el firmware es abierto. Eso quiere decir que desde los esquemas, los circuitos impresos, eh, el firmware para el Arduino, los programas para el PC y el diseño CAD de las piezas eh, de plástico que se utilizan, todo eso está disponible en Internet para acceso universal. ¿vale? Entonces, eso nos permite por una parte, disponer de ello sin coste y por otra parte, al disponer de los fuentes de todo, planear cualquier tipo de modificación o de mejora que se nos pueda ocurrir ¿vale? o de personalización. A veces, más que una mejora, pues es una personalización lo que, lo que podemos querer hacer. Pero es fantástico que tengamos toda esa información. Si uno dice, es que el circuito impreso si lo compro en Ebay o en una tienda me cuesta muy caro. Eh, y somos 10 amigos y si lo encargara y que me lo hicieran los chinos me saldría más barato. Bueno, pues tienes el CAD para el PCB disponible por si quieres hacer eso. Que luego lo hagas o no, pues ya es otro tema, porque para uno o para dos igual no te merece la pena. Pero es interesante que toda esa información está disponible. Eh, aquí he puesto un par de ejemplos así solapados que no, no, no porque se vea nada, más allá de quizá el detalle de que todo esto está con la GPL, ¿vale? Eh, si os fijáis, en un par de sitios aparece el término GPL en estos planos. Eh, esto es un trozo de un circuito de, de una placa controladora de motores y, por otra parte, la, el circuito, un trozo de la vista superior del circuito impreso de la misma placa. Eh. No, no, no intenta mostrar todo ni es para ver los detalles del circuito, simplemente como un ejemplo, es decir, bueno, efectivamente toda esa información que os digo que está disponible, bueno, intento mostrar con esto que, que efectivamente está fácilmente accesible para cualquiera. Y aquí tenéis un poco las dos opciones más populares de control, las dos opciones que yo he utilizado, hay muchas más ¿eh? de control, la parte electrónica de control de este tipo de impresoras, la mano izquierda eh, es un modelo que le llaman eh, Sanguinololu, que es una mezcla de, de Sanguino y Pololu, ¿no? porque combina esos dos eh, diseños. Es una placa basada en una T-Mega 644 y luego tiene espacio para cuatro controladores de motores paso a paso y es una placa, pues, francamente pequeñita. Es la opción, yo creo, en este momento más económica de, de control de, de esto Yo creo que cuesta el kit, del orden de unos 70 euros, ¿eh? incluye cuatro controladores de motores que os he dicho que valen del orden de unos 10 euros, o sea que la placa en sí pues vendrá a costar unos 30 euros más o menos. Eh, pero, ya digo, si alguien dice, esa la hago yo en el taller, que tengo medios, bueno, pues tenéis el circuito impreso disponible para poderlo hacer. Eh, a mano derecha tenemos la combinación que es un poco más sofisticada, que eh, se denomina RAMPS, y que eh, combina una TMEGA. Arduino Mega, perdón, con eh, una, un shield, eh, que es el denominado RAMS, que se coloca encima, sobre el que a su vez se, controla, se, se pondrán cada uno de los controladores de motor que aparecen aquí abajo, puesto un par en ese fondo, al, en la esquina inferior derecha, esas dos, esas dos eh, tarjetitas, pues son dos controles de motores, de los que se pueden montar en esta tarjeta RAMS hasta cinco, ¿sí? no cuatro, sino cinco. El quinto sería para un segundo extrusor. Imaginaos que queréis imprimir en dos colores, por ejemplo, o con dos materiales distintos a la vez, bueno, pues podría haber un segundo extrusor y para ese segundo extrusor, un segundo inyector de plástico, pues haría falta otro control. ¿vale? Pues esta tarjeta permite que podamos tener sin hardware adicional también controlado ese segundo, ese segundo botón. Eh, de todas formas, no es habitual, yo no lo he utilizado esto todavía, ni, ni tengo muy claro lo bien o mal que pueda eh, solucionar, aunque sí que hay algún modelo comercial de impresoras que sí que imprimen dos, dos colores. Bien, y respecto a los aspectos prácticos, es decir, bueno, vale, si yo ya tengo una impresora de estas o si tengo acceso a una impresora en mi escuela, en mi trabajo, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se va desde una idea hasta tener una pieza de, de plástico? ¿Cuál es el proceso? Bueno, pues el proceso básicamente consta de, de, de, de unas tres etapas, ¿no? En un primer lugar, lo primero que necesitamos es algún paquete de CAD para elaborar eh, esa idea en un modelo tangible, ¿no? en, en algo que tiene una representación eh, de un volumen y que eh, normalmente lo más popular para esa parte de diseño es eh, el... El programa de Google, el SketchUp, básicamente porque es un programa de diseño 3D que es gratuito y que también es multiplataforma, pero en el entorno del proyecto RedRap más popular que SketchUp es el programa OpenSK. ¿vale? Yo no lo conocía de nada hasta hace unos meses y, y la verdad es que me ha parecido un descubrimiento muy interesante, pero difiere mucho de programas, por ejemplo, como el SketchUp y en general los programas de diseño gráfico que estamos, eh, a los que estamos acostumbrados. Porque en la mayoría de programas lo que tenemos es una interfaz de usuario en la que nosotros con el ratón pues, dibujamos cosas, cogemos una herramienta de círculo, la estiramos, etc. Y OpenSK es un programa de diseño paramétrico. Es decir, que yo escribo, como si fuera código, el diseño de la pieza que yo quiero hacer. O sea que si yo quiero hacer un cilindro, de unas dimensiones, pues digo, un cilindro que tiene tal diámetro y tan, tal tal ¿vale? y a base de una serie de operaciones de, de corte, de intersección, de unión, pues voy construyendo a base de primitivas elementales los objetos eh, a base de líneas de código. ¿vale? Entonces, eh, el proceso es diferente a lo que uno está acostumbrado todos los que programáis, pues supongo que el proceso es como muy intuitivo porque es muy fácil de entender. Eh, tiene una capacidad también básica de, de, de incluir cosas como condicionales y bucles para hacer algunas tareas de una manera más fácil, pero no es exactamente un lenguaje de programación, sino que básicamente es un lenguaje de script. Y eh, una vez tenemos nuestro diseño eh, en un formato ya eh, tridimensional, el, el formato más popular aquí es el formato STL, que es un formato de mallas eh, poligonales, pues eh, pasamos a otra aplicación que va a generar lo que yo llamaría el plan de fabricación, o más eh, comúnmente el rebanado. Os he dicho que los objetos en estas impresoras se imprimen de debajo hacia arriba en una serie de capas. Bien, pues cada una de esas capas o rebanadas eh, se genera, a partir de ese troceado del modelo, del volumen original. Yo tengo el volumen original y lo divido en una serie de capas. Y cada una de esas capas entonces la voy a imprimir y luego pondré la siguiente encima, y la siguiente encima, y la siguiente encima y después de una serie de capas eh, he terminado de imprimir el objeto. Bien, este, este plan de fabricación, hay diferentes programas también open source para realizarlo, hay programas comerciales para realizarlo también, por supuesto, y, eh, finalmente, el, ese plan de fabricación lo que me genera es una serie de órdenes básicas para la máquina, para la impresora. Eh, ese fichero de órdenes básicas se lo tengo que enviar a la impresora, en principio, poquito a poquito. ¿eh? Normalmente enviamos una orden, esperamos a que la termine, luego le enviamos a la siguiente y así sucesivamente. Y para hacer eso, pues lo que necesitamos es un programa que básicamente lea de un archivo y, utilizando el puerto serie que me conecta con el Arduino, pues lo vaya enviando. Eh, pero normalmente pues, estos programas suelen incorporar muchos más detallitos eh, que me permiten hacer cosas como por ejemplo pues, mover el cabezal de impresora, posicionarlo donde le interesa, levantarlo porque resulta que se le ha quedado pegado algo y se lo tengo que quitar, eh, todo eso que no está en el archivo de fabricación pero que al usuario le interesa, pues es lo que he llamado aquí control de la máquina eh, y que es, realiza un poco uh, todas las tareas de impresión y las tareas de, asociadas ¿no? al momento de imprimir o cuando he terminado de imprimir pues pues apagar y que los motores se desactiven para que, por ejemplo, yo pueda mover la base porque esta base, si, si el motor estuviera activado, yo no la podría mover ¿Vale? eh, Entonces, además de eso, hay un sitio que yo creo que merece un comentario eh, aparte que es el, el, esta web que se llama Thingiverse.com que eh, es, una, es una página web en la que podéis encontrar y podéis depositar también vuestros diseños y podéis encontrar los diseños de cualquier he puesto aquí una fotografía que se ve de una, de un exprimidor de naranja eh, que básicamente el exprimidor está hecho de plástico y, y lo que realmente se anunciaba en esa en esa página ¿no? en, en el momento que yo la visité era el diseño del exprimidor es decir alguien ha hecho el exprimidor de naranja y nos ha subido el diseño, el, no sé en qué formato, si estaba en STL o estaba en otro formato, para que nosotros podamos descargarnos y, y podamos imprimir un imprimidor de naranjas igual o lo podamos modificar. Este imprimidor en concreto estaba hecho de manera que se colocaba directamente sobre un bote. Entonces, además de exprimir, tenía unos agujeritos para que la naranja caiga directamente en el bote que tiene debajo. Diseño diferente de, de los exprimidores, a lo mejor más clásicos, que es un pequeño recipiente, exprimimos la naranja y luego la vertemos en un paso. Bueno, en cualquier caso, hay ideas que son más cuestionables que otras, pero hay montones de ideas interesantes en este sitio, thingiverse.com. Y eh, ya digo, es uno de los vehículos, no forma parte, eh, si queréis, explícitamente de la comunidad RepRap. En realidad, thingiverse.com lo hace un, un empresario americano que se llama Brepetis. Que, que vende, tiene, tiene una empresa en Estados Unidos que se llama MakerBot Industries, que se dedican a fabricar unas impresoras que se llaman las MakerBot, y que básicamente, en vez de utilizar eh, este tipo de estructuras, utilizan estructuras de madera recortadas con láser. ¿eh? O sea, la, todo lo que es la carcasa de la impresora pues está básicamente hecho de eh, madera, de, de chapa de madera recortada. Entonces, bueno, pues la construcción es más rápida, el corte es más barato y, y bueno, pues es una empresa que se dedica a eso. Y a su vez es una empresa que aunque vende esos productos, también pone a disposición de cualquiera en su wiki eh, los planos, porque también es una empresa que sigue un poco este modelo eh, open source. Eh, como os decía antes, los diseños en 3D utilizan típicamente el formato de STL para representar los objetos. Existen multitud de, de programas. Eh, es posible que vosotros estéis utilizando para modelado en tres dimensiones otros programas como puedan ser, pues yo que sé, Inventor o Solidworks, que son programas también populares y, y son programas comerciales, pero que bueno, tienen una larga tradición y que todos ellos, lo bueno que tienen es que pueden generar también STL. ¿Eh? Con lo cual, en realidad, no es que sea necesario que uno tenga que aprenderse una aplicación en particular que no le gusta, eh, como el OpenScal, si ese fuera el caso, eh, para poder crear objetos, ¿no? Los puede crear en cualquier paquete que pueda generar STL, que son virtualmente todos ellos. ¿vale? Y el código de fabricación, en realidad, es un código también estandarizado y, sobre todo, es un código ASCII que es muy fácil de entender, incluso de modificar porque todos son órdenes muy sencillas de ves a la posición x y tal y ves a la posición z cual y ahora deposita tanto filamento, es muy fácil de, de comprender <coughs> por si uno en algún momento quiere modificar algo, tener, ver, ver cómo está hecho de hecho yo no sé si mostraros algo bueno, luego eh, aquí tenéis un, un ejemplo de un archivo STL de un, de un silbato ¿vale? eh, la parte superior pues muestra el silbato más o menos como un objeto sólido, eh, pero como os he dicho, STL en realidad es una malla poligonal. Entonces, en el archivo STL, los objetos no es que sean sólidos en sí mismos, lo que se define son una serie de superficies, y eh, en la parte inferior eh, se muestra un poco el mismo silbato, pero representando estrictamente solo las aristas de los triángulos que lo componen, ¿vale? sin ningún tipo de, de rendering. ¿eh? Entonces, bueno, los dos carros hablamos del mismo objeto, pero vamos. Como los archivos STL también se pueden eh, codificar en, en ASCII y pueden ser legibles por si alguna vez miráis alguno pues veréis eso que lo que hay son una serie de puntos y unos vectores que unen esos puntos y que forman triángulos. ¿vale? Y Cada triángulo es una superficie, entonces pues, tenemos, juntando muchos triángulos podemos crear prácticamente cualquier, cualquier forma. ¿eh? Siempre hay una cuantización, ¿eh? es decir, que si yo hago una superficie curva, pues no va a ser perfectamente curva, sino que estará hecha a pequeñas eh, láminas de, de superficies planas, pero bueno, haciendo suficientemente pequeñas cada uno de esas eh, diferenciales de superficie, pues bueno, prácticamente la superficie nos queda eh, curvada. ¿no? Como decía, el programa OpenSK es un poco distinto y aquí he puesto pues, un ejemplo de, de, de, de qué aspecto tiene esto. Este programa OpenSCAD, pues aquí, esto concretamente es un trocito de una pieza que hice para hacer una reparación en casa. Un, un computador de cocina necesitaba tapar una, un sitio, un huequecito y tenía que hacer una pieza. Y entonces, pues como veis, está hecha construyendo un par de cilindros y luego recortándolos con un cubo haciendo una intersección con dos cilindros, podemos hacer una corona circular con un donut. ¿no? Si pensáis en dos cilindros, un cilindro primero, luego uno más pequeño dentro, ya tenemos el donut, ¿vale? Y si ahora ese donut pues nos quedamos solo con 90 grados, porque hacemos una intersección con un cubo, pues ya tenemos la C esta, más o menos, que es lo que, lo que se muestra aquí. ¿Vale? O sea, el proceso no es terri terriblemente complicado. ¿eh? Algunos parecerá más fácil que otros, pero, pero es, una, es un proceso distinto. Y el proceso de rebanado, pues aquí os he puesto un modelo en tres dimensiones de la cabeza de un caballo, que en este caso pues está hecho de, de láminas de, de cartón. ¿vale? Esto está hecho con un programa que se llama 123D Make, que es de Autodesk y que además es una versión online que podéis, eh, que podéis utilizar libremente. Eh, acepta un archivo STL y os genera cada una de las capas que si luego pues uno quiere, puede imprimir y las puede recortar en cartón o en el material que quiera para tener pues una primera impresora 3D en casa basada en, eso, en tijeras y cartón y pegamento. ¿Eh? No, no, no hace falta más que eso. Eh, por supuesto, en el proceso de rebanado en esta aplicación pues se pueden hacer capas que sean sólidas o que no. ¿Eh? fotografía esta, las capas son sólidas, o sea, cada, cada rebanada es sólida, pero nosotros a la hora de crear un objeto con nuestra impresora podemos decidir que esté hueco por dentro o que esté sólido o que esté relleno con una proporción que nos interese, para no poner demasiado plástico y que sea demasiado pesada y más cara de fabricar y sobre todo le cueste más tiempo, pero tampoco poner demasiado poco y que sea demasiado ligera y se rompa al mínimo esfuerzo. ¿vale? entonces eh, un poco en, Los aspectos a considerar aquí son el tiempo de impresión, el coste de la pieza y la rigidez que necesitamos. Entonces, pues jugando un poco con eso, podemos decidir que el relleno de este proceso de rebanado no sea necesariamente eh, solo. Eh, aquí os muestro un pantallazo de, de un programa de... Que hacen las dos tareas ¿no? del, del rebanado y el control de la impresora, que es el que yo gasto habitualmente, que se llama Printerface, pero hay muchos otros programas distintos para hacer eh, más o menos la misma, la misma tarea. Y como veis, pues tiene... Bueno, no lo veis, bueno os lo enseñaré en la pantalla. Eh, tiene, eh, básicamente, pues, la posibilidad de que nosotros podamos mover los tres ejes de la impresora, a voluntad para bueno, pues cualquier tarea de mantenimiento. Yo antes de empezar a trabajar pues igual quiero llevar el cabezón a la derecha, o arriba o abajo para poder limpiar una zona o preparar una zona eh, que, que de momento está ocupada con una pieza y quiero poder quitar esa pieza. Tengo que desactivar los motores para poder manejar fácilmente. Entonces, para todo eso tengo ese control manual eh, he hablado de que esto va de depositar plástico caliente y, claro, alguien tendrá que calentar el plástico porque este plástico inicialmente es sólido y está frío. ¿eh? Entonces, aquí hay una boquilla, ¿eh? que es esto donde está la luz, que se va a calentar y yo decido cuando se calienta y yo decido a qué temperatura se calienta. ¿eh? Aquí hay un control de eh, un bucle cerrado de temperatura. Esto lleva una resistencia que va a calentar esta pieza pero lleva también una NTC que está midiendo la temperatura y el procesador, en este caso el Arduino, es el que va controlando el bucle de regulación para dar más o menos, a eh, un controlador PWM, pues darle más o menos caña y mantener la temperatura en la consigna que yo haya fijado. Eh, pero como el programa no sabe cuándo voy a empezar a imprimir o no, pues bueno, yo tengo que decirle específicamente cuándo quiero que active la temperatura y que temperatura real. Todo eso puede estar automatizado en el plan de fabricación y la impresora puede, si así lo decido yo, pues poner automáticamente en marcha también la temperatura seleccionada en el plan de fabricación en el momento que lo de imprimir una pieza. Pero bueno, si lo quiero hacer manualmente lo puedo hacer manualmente. Y eh, bueno, además puedo ver la pieza que voy a imprimir, puedo ver los detalles, puedo visitar cada capa para ver exactamente ese proceso de rebanado y de relleno si ha salido como yo creía que que quería hacer. Para el firmware también existen multitud de opciones, eh, en este momento las más populares se llaman Marlin y Sprinter, pero esto están en permanente cambio y entonces de aquí a tres meses pues, puede haber otro firmware que sea más popular porque simplemente dé mejor resultado o que alguno de estos haya evolucionado porque también están en constante evolución. Aunque yo tengo aquí la impresora conectada al ordenador, la verdad es que esta impresora puede funcionar de manera autónoma sin más que ponerle a nuestro Arduino una tarjeta SD. Varias versiones de firmware permiten la impresión desde SD, con lo cual yo puedo lanzar la impresión desde el ordenador a través del USB es decir, que imprima un determinado archivo que previamente he subido a la tarjeta SD y desconectar el ordenador y llevármelo y que la impresora se quede sola imprimiendo. O apagar el ordenador. ¿Para qué voy a estar gastando energía en el ordenador si voy a hacer una impresión que va a tardar tiempo? Y sí, lamentablemente es una de las características de estas impresoras. No son tan rápidas como las de papel. Yo puedo imprimir una hoja de papel en cuestión de segundos. Eh, imprimir una pieza aquí normalmente pues, se mide en minutos y algunas piezas pues, se miden en horas. ¿Eh? Cuanto más grande, cuanto más voluminosa sea la pieza y más sólida por dentro sea, pues, pues más tiempo tarda porque la velocidad de, de movimiento de de estas piezas es eh, Es posible incluso, yo no lo tengo montado, pero está el firmware y, el, y los circuitos disponibles para Hacerse incluso la impresora totalmente autónoma y que los archivos se los pongamos con una memoria SD que hemos cargado previamente en algún ordenador y disponer de un display y de unos mandos para poder hacer estas opciones de mover los cabezales y tal que yo hago con el ordenador, poderlo hacer directamente con el propio ordenador. Lo cual es que, bueno, pues eh, para una impresora pequeña como esta, yo no lo he visto interesante, para otras más grandes sí que puede merecer la pena. Como os decía, para imprimir hace falta poder calentar esta, esta boquilla de, de plástico caliente, y una vez está caliente, lo que hacemos es insertarle en su interior y de una manera controlada por un motor paso a paso este filamento de, de, de plástico. ¿Vale? Ese filamento va a entrar en una zona, una boquilla metálica caliente, se va a fundir y va a salir por el otro lado. ¿Vale? O sea que lo que tenemos básicamente es como un orificio en el que entra un orificio, como un cilindro que está caliente, entra un plástico es sólido por un lado, lo vamos empujando desde arriba con un motor paso a paso, se funde y por el otro orificio, por la boquilla que está aquí abajo, va a ir saliendo el plástico eh, Moviendo de la forma adecuada esa, esa boquilla, pues vamos depositando el plástico para ir construyendo cada una de las capas de nuestro orificio. Y aquí, lógicamente, la precisión es importante, tanto en el movimiento como en el avance del de filamento. Eh, si yo muevo pensar que es como si estuvierais tirando, pues yo no, no sé si habéis hecho alguna vez con una manga pastelera, pues poner nata en un pastel, ¿no? Y si uno quiere escribir, pues claro, hay que coordinar el movimiento de, de, esa, de esa boquilla con el ir apretando para que vaya saliendo material, vaya saliendo la nata y entonces se puede hacer pues algo que, se, que sea continu, un trazo continuo. ¿Vale? A veces queremos interrumpir el trazo y continuar después, bueno pues todo eso lo tiene que hacer con bastante precisión el software ¿Vale? y finalmente pues yo creo que el, la parte más interesante es hacer una pequeña eh, demostración y también atender a vuestras preguntas y intentar responderlas ¿no? mientras eh, me vais planteando alguna pregunta voy a arrancar yo el software y voy a poner esto para que se vaya calentando una pregunta cuando estás, estás poniendo eh, la cantidad de motores uh -huh. que, que son necesarios, los dos de abajo, por pues, su si económico es más barato, ha utilizado todo en paralelo. Pero esos dos en paralelo, sí. eh, dos en paralelo m, implica doble consumo. Sí. Y, en, en, pero ahorras también en el número de controladores o. Sí, vamos a ver, eh, el, el utilizar dos motores en paralelo o en serie, en este caso los tengo puestos en paralelo, en alguna otra persona los he puesto en serie, no hay un acuerdo y al final lo que pasa es que como los motores paso a paso eh, no he de, están hechos para una determinada tensión de funcionamiento, si son motores que están hechos para 12 voltios y los pongo en serie, me voy a encontrar con problemas si lo alimento todo a 12 voltios porque solamente les llegará la mitad de corriente nominal. Eh, pero vamos, en cualquier caso ya sea en serie o ya sea en paralelo el tema es que hay una ventaja normalmente de coste de poner dos motores a poner un solo motor una pole, dos poleas dentadas y una correa dentada que lo una para que esos dos ejes puedan progresar a la vez porque esto lo que va a hacer es que esta esto suba y va, bueno, espera, te lo muestro, ahora sí que te lo puedo mostrar directamente entonces, ¿no? ah, que no me conecta me cuesta un poquito, ya está vale, entonces, ves, ahora se están moviendo y están haciendo subir esta base ¿Vale? eh, en general, cuando yo le diga, por ejemplo, que baje y vaya al a la posición de partida, ¿no? a estar en la, lo que sería Z igual a cero, pues bajan hasta que hay un final de carrera que detecta, que detecta el final. Eh, los motores paso a paso lo bueno que tiene también es que eh, a veces los podemos encontrar sin coste. Por ejemplo, yo en esta todos los motores que lleva los he comprado, pero en la, en la, en, en otra, en la primera que hice, lo que he hecho ha sido para el eje X y el eje y, que son estos diseños, el eje X es este, y el eje Y es este, pues he utilizado un par de motores de impresoras Epson. Bueno, los motores que mueven el carro de las impresoras Epson, no solo los motores, sino también la cinta dentada, van fenomenal para utilizar en estas impresoras, porque el motor tiene suficiente torque para mover el carro. Eh, además, si lo consigues una impresora que posiblemente ha sacado la basura, el coste es cero. Y por otra parte, además, es que ya incorpora la polea dentada y la cinta dentada que te costaría también una cantidad de dinero no despreciable. Y además, esa cinta y esa polea son de mucha más precisión que la que normalmente gasta la gente en las impresoras. repran. Aquí yo la cinta que he gastado y, y, la, y, el, y la polea dentada también son la polea que venía con ese motor que compré de segunda mano y la cinta que saqué de una impresora. No las he comprado de 5 milímetros, que es lo que habitualmente utilizan en el Proyecto pues porque esa polea, no por ahorrarme el dinero, sino porque esta tiene muchos más dientes por, por, por centímetro. Entonces, tienes mucha, mucha más precisión. Y además, la, la cinta es mucho más maleable, mucho más flexible. No está, claro, las otras están hechas para máquinas más grandes. Entonces, al utilizarlo en una cosa más pequeña, eh, la fuerza que necesitas para... La torsión es mayor, normalmente tienes que tener un mecanismo de tensión importante para mantener aquella cinta en las mejores condiciones y que engrane bien en la polea dentada que normalmente las impresoras de RAM son poleas que se han impreso en plástico. Yo, la, la, una de las, de las impresoras que tengo, eh, utilizo poleas dentadas que he impreso yo mismo. Pero ¿qué sucede? Que no son tan finas como si fuera una polea mecanizada. O sea, la impreso, funciona. Funciona razonablemente bien, pero la tensión al utilizar la correa de 5 milímetros es más crítica y además el resultado final no es tan preciso como si utilizas una correa de Luego, mi consejo, desde luego, es que si podéis, más que comprar motores, por lo menos para esos dos ejes, utilicéis motores recuperados de impresoras o de otros dispositivos. Las fotocopiadoras también suelen tener un montón de motores paso a paso. Entonces, aquí se utilizan normalmente motores NEMA 17, eh, que son este, este tamaño, ¿vale? eh, que tienen el eje de 5 milímetros y que tienen la separación, que no sé de cuánto es, de 32 creo que es entre agujeros, de 32 milímetros. Los agujeros de sujeción son de 3. milímetros. Eh, los motores más grandes siguientes son los NEMA 23, que ya tienen el eje de un cuarto de pulgada, pero que normalmente eso ya son para aplicaciones industriales, o sea, para hacer una cosa de estas, pues, como que tuviera un metro por un metro o algo así, una cosa ya que necesite mucha más potencia. No sé si he respondido del todo a tu pregunta. O... Eh, a ver, voy a... Miguel, preguntan desde, sí. el, desde el IRC, desde el canal del IRC, preguntan sí. por el material del, del filamento, sí. qué materiales hay, y luego si es posible imprimir con dos plásticos diferentes. O sea, una, sí. misma, una misma pieza, si al primer con dos plásticos diferentes eh, se, se pegarían bien. Sí, sí, sí. Bueno, en primer lugar, empiezo por la última pregunta. Eh, no sé si lo verán, pero eh, en esta impresora, eh, esta pieza de aquí eh, es de color azul por abajo y amarillo por arriba. Y es la misma pieza. Luego es una prueba viviente ¿no? de que se puede imprimir con dos, dos filamentos, y que quede una pieza sólida. ¿Vale? ¿Qué pasó aquí? Que eh, esta es la parte de abajo de la pieza y a mitad impresión me quedé sin filamento, de color azul, y entonces tenía filamento amarillo y bueno, pues le puse filamento amarillo y continué. Eh, la pregunta anterior era ¿qué tipos de materiales hay? Bueno, básicamente hay dos tipos de materia. hay muchos, ¿no? Pero los dos más populares son el ABS, el plástico ABS, que es el que se utiliza, por ejemplo, las piezas de Lego, y eh, es un material muy, muy resistente. Y luego, eh, el quizá más popular y el que yo recomiendo inicialmente, que es el del que está hecha esta impresora, estas piezas azules y amarillas, que es el PLA. El PLA se llama ácido poliláctico, es un material que se eh, obtiene a partir del almidón de maíz. Eh, no es que se puedan comer las piezas, pero vamos, eh, al menos es un material que es eh, reciclable, que se genera no a partir del petróleo, sino a partir del de de, de maíz, y que además es biodegradable. ¿vale? Eh, y además, y quizá lo más interesante para el uso en casa, es que no genera ningún tipo de, de vapores nocivos. Eh, ¿vale? El plástico a veces, sin embargo, al calentarse o más bien al fundirse, y es difícil fundirlo sin una parte del material no alcance una temperatura de llegar a generar un poquito de humo, aunque sea casi imperceptible. Yo cuando he probado con este, este es ABS, este negro es ABS. Bueno pues, eh, cuando he probado en casa, huele a plástico quemado, nunca mejor dicho. Y cuando he mirado, no he visto nunca salir humo. Hace poco le puse aquí esta cosita para iluminar la boquilla y entonces sí, con, teniendo muy buena luz ahora, sí que noto te veces, en bueno, pues una pequeña de, de, de humo. Voy a poner esto en marcha para que se vaya calentando y no, está bueno, ya lo no tengo caliente uh -huh. vale, uh -huh. entonces voy a subirlo un poco más Muy bien. para que el proceso Preguntan también, mientras vamos viendo si hay documentación para convertirlas en máquinas CNC eh, Sí, bueno, de hecho hay personas que lo que hacen es utilizar una máquina CNC a la que le añaden simplemente una boquilla un extrusor de manera que, si tú ya tienes una máquina de CNC, le añades un extrusor para que pueda hacer el depósito del plástico y prácticamente se puede utilizar todo. Al revés, si tú tienes una impresora de esta bueno, puedo quitar esto y colocar un taladro eh, con una fresa. En principio sí. Ahora bien, depende de a qué velocidad quieras trabajar puede no ser suficiente. fijaros eh, estos cabezales se mueven normalmente tirados por una cinta dental uh -huh. eh, y por un motor paso a paso no especialmente fuerte. ¿Por qué? Porque esto está diseñado para dejar caer el material, entonces no hay una resistencia al movimiento. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una fresa y una pieza de metal y queremos hacer una canaladura, pues claro que hay una oposición al movimiento. Uh -huh. Entonces eh, ahí me puedo encontrar con que la cinta no tenga suficiente fuerza, el motor no tenga suficiente fuerza y entonces se pierdan pasos y se me estropea la pieza. Muchas máquinas de CNC lo que suelen llevar son tornillos, ¿vale? Pero en un usillo. ¿vale? Un usillo eh, mueve normalmente más despacio el cabezal, pero con mucho más torque. Y además, si el motor está detenido, pues aquello mantiene muy bien la posición, incluso aunque la pieza o el taladro, pues en un momento determinado haga fuerza en sentido contrario. O sea que, digamos que esto al fin y al cabo es una versión de poca fuerza de un CNC. Uh -huh. sí. Depende de la aplicación, puede funcionar perfectamente como un CNC. Por ejemplo, para, para lo que es fresar un circuito impreso puede ser suficiente, porque el esfuerzo ahí a realizar es, es mínimo. Sin embargo, para fresar para una pieza de metal, pues puede que no, que no sea suficiente. Sí, ¿Y para una CNC pero con, con un cabezal de corte de plasma? Eh, bueno, ahí, ahí, ahí no tendríamos esfuerzo. Ajá. O sea que en principio sí, lo que o sea. pasa es que eh, esto está hecho de materiales que son fácilmente inflamables, eh, como es que. Si le cae un trozo de plástico, le cae una salpicadura del, del flujo de que va tirando el plasma, pues se puede, se puede pegar fuego, se deformará, se quemará. Uh -huh. Es un poco... Y la uh -huh. esto, por ejemplo, es una madera, ¿no? Pues uh -huh. también, claro, no es la superficie adecuada, pero sí, haciéndolo con, con idea, ¿no? Se puede... Eh, al final, como he empezado al principio diciendo, esto es un robot cartesiano y realmente se puede adaptar a cualquier uso, siempre que la... La, la, la rigidez de la mecánica lo emita a ver, voy a darle esto para que salga un poquito para que veáis un poco el, lo del plástico como sale yo controlo desde aquí la, la extrusión ah, vale. quizá veréis también que sale algo de humito ¿puedes girarla un poquito por favor? sí, claro, ahí está ahí, perfecto veis también el, el filamento de salida es más fino que el de entrada porque la, la, este es de 1,75 milímetros pero la boquilla de salida es de solo 0,5 aunque si medimos con el calibre posiblemente el plástico que sale, sale será como de 0,6 o algo así ¿vale? esto en el momento que se ha secado pues es un plástico normal y corriente que digamos que no, no es distinto de, del plástico que tenéis ya digo por ejemplo en un lego en el, teléfonos móviles, en muchos la silla que está sentado, no sé si también es de ABS, o sea que vale, y ahora le voy a dar para que imprima una piececita, como esta que, que tengo aquí, y así veis un poco todo el, el proceso que ya digo, no es, no es terriblemente impresionante porque esto no va muy rápido y entonces pues eh, uno dice, bueno para imprimir una pieza como esta pues igual le puede costar cerca de una hora para esta pieza de allí, pues igual le cuesta una un hora eh, y media bueno, eh, cada una de estas piezas pues, puede llevar un tiempo de impresión que es, es significativo. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, las piezas de una prusa, que es el modelo ya digo más popular y es el que yo recomiendo así como para iniciarse, pues vienen a, a costar del orden de eh, unas 24 horas de impresión. 24 horas de impresión quiere decir imprimiendo de manera continuada. ¿Vale? ahora va a hacer primero para estas piezas hace como un contorno ¿eh? que no forma parte de la pieza y ahora ya empieza a imprimir la pieza en sí. vale si, lo, a lo mejor un poco, eso, y, si quieres traer a la cámara mm, estoy limitado por, los, por, el, por el cable USB pero voy bueno, a igual la... con el zoom lo ves bien más ¿Sí? que nada es que no sé si desde ese ángulo lo estoy, sí, sí, lo estoy viendo bien ahora mismo se me ha ido ¿Ves? está haciendo una pieza como esta lo que voy a hacer es levantarla. Entonces empieza dibujando lo que es el, el perfil lateral y ahora rellena el, el interior. Y una vez termina, sube a la capa siguiente y el proceso. ¿Y por qué ha dibujado el contorno este externo inicial? Porque he hecho eh, eso, el no, no, no, eso, eso es una. Digamos que es como una protección. Como la boquilla que tiene que ir depositando el plástico, como el plástico simplemente eh, fundido por gravedad, tiende a caer incluso aunque el motor no empuje, este, este motor su función es ir empujando filamento de una manera controlada pero aunque no empuje, si eh, está a la temperatura de fusión, por gravedad, tiende a ir cayendo, entonces para que la pieza cuando empiece a imprimir no tenga un trozo que no había filamento porque era el, el que había caído de estar caliente y, y no en marcha todavía la impresora, pues hace siempre, o bueno, puedes controlarlo, pero en principio eh, yo lo tengo seleccionado para que haga siempre una vuelta alrededor del objeto, convex cool en este caso, ¿no? eh, eh, a una distancia dada, que no sirve para nada, que luego se tira, pero que me asegura que durante ese recorrido posiblemente se acabe de rellenar bien todo el hueco para que en el momento que pasa y la pieza ya no hay nada, no, no hay ningún huequecito. ¿no? de hecho, la vuelta no la he hecho completa. ¿Por qué? Porque cuando ha empezado a imprimir no tenía material. Había del que había arrancado, del que había caído, pues le faltaba un poquito. Okay. Preguntan cómo tienes hecha la cama caliente. No es cama caliente. Esto es ABS, pero está impreso directamente sobre cinta aislante. ¿Vale? Entonces, eh, no lo he mencionado, pero, en, efectivamente, eh, además de calentar la boquilla, para imprimir en ABS y obtener buenos resultados con piezas grandes eh, se suele trabajar con lo que llaman una cama caliente que es que la base es, por ejemplo, de metal y eh, se han colocado unas resistencias para mantener ese metal a una temperatura que para ABS suele ser de 120 grados. Eh, ¿El objetivo cuál es? A 120 grados el ABS se solidifica, pero no hay un shock térmico tan grande de pasar de Ahora estoy a 240 grados. Entonces, pasar de 240 grados a, no sé, esto que estaría a 20 grados, pues eso genera un shock térmico importante y hace que se contraiga el ABS+. más. Si es una tirada larga, esa contracción va a hacer que la va a ser significativa y va a hacer que la pieza se empiece a combar hacia arriba, ¿no? Y además a despegarse de la base, porque fijaros, ¿qué es lo que sujeta al plástico a la base hasta que se está moviendo? Pues simplemente la adherencia... De la primera capa, porque las otras capas están encima de esa. Entonces, si la primera capa no está suficientemente bien sujeta, esto se va a la porra y la pieza la tienes que tirar. Entonces, el asunto es que para que el, la adherencia sea buena, tienes que tener un material que tenga buena, buena adhesión a la temperatura a la que la dejas caer. Por ejemplo, yo he visto que la cinta aislante funciona bien tanto con pelea como con. Eh, delante de la barata nada especial como con ABS, pero con ABS eh, la adhesión no es lo suficientemente buena para evitar el que se jogue, entonces se tiende a combate. Eh, estas piezas, si os fijáis con bastante detalle mirando así de lado, es posible que veáis también que esta pieza por abajo no es totalmente plana, sino que está ligeramente combada. Pero muy poquito, ¿no? Si, si fuera cuatro veces más grande, el efecto sería aún más notable. Uh -huh. Y esto está impreso con PLA, que ese, esa, esa, llaman warping, ese, ese doblado uh -huh. eh, es menos notable porque también se imprime a una temperatura inferior y tiene menos coeficiente de contracción. Uh -huh. En ABS, ese efecto sería mucho más notable con esta pieza si lo hubiera hecho en, en ABS. Entonces, el tema está en que normalmente Casi todo el mundo utiliza una cama caliente, pero claro, eso supone que necesitas, una si lo no vas a alimentar a 12 voltios, necesitas una fuente de alimentación de más potencia, porque normalmente necesitas de 100 a 150 vatios, depende de la superficie, para poder calentar eso, por ejemplo, a 120 grados. Aparte de que tarda de 15 minutos en alcanzar la temperatura. Con lo cual, desde que quieres imprimir, ¿notáis el tufillo a plástico quemado? Yo la verdad no. Bueno, si lo acercáis, igual es Acerca, que depende hacia dónde de de vaya de el, el aire, ¿no? Y estamos aquí en un espacio, amplio, ¿no? esto en es una habitación cerrada, pues eh, sería peligroso porque además esto no es nada saludable. ¿no? En ABS podéis buscar eh, en, en, en internet eh, información y veréis que, que obviamente es de notar. Pues, no es nada no es nada saludable el estar encerrado con una impresora que imprima con este material. Por eso yo os he recomendado más el, el otro, el, el PLA, porque el PLA además el es un olor desagradable, es así como a palomitas, olor, eh, así dulzón. Muy bien, ¿Desde Argentina preguntan la temperatura a la que está el, el extrusor? Este está a 240. Y, el, ¿Y si esa temperatura varía dependiendo del material a inyectar. Sí, conectar. sí. Eh, típicamente, el, el, el ABS normalmente, aunque depende del fabricante, pero se suele trabajar entre 230 y 240 grados. Eh, aunque eh, alguien puede llegar hasta los 270, también dependiendo del tipo de, de boquilla que, que se utiliza. Y, sin embargo, el PLA se trabaja a menos temperatura, en el orden de 180-190 grados, yo trabajo a 185 grados con PLA y con ese trabajo a 240, aunque podría imprimir a menos, pero lo pongo a 240 porque a 240 la adhesión a la cinta de delante es mejor que a 230, por del, de los plásticos, la velocidad de impresión, que es lo que la limita, en este caso los servos o el tiempo que tarda el plástico, eh, son Bueno. En general, la, la limitación suele ser la velocidad a la que puedes fundir el plástico. Pero vamos, yo no estoy trabajando, por ejemplo, ahora a los límites de la mecánica. Uh, hay un programa, de hecho, que te permite hacer eso: sí. pruébame la máquina entre 50 y 5000 milímetros por segundo. Entonces, aquello empieza pom, pom, pom, pom, y te va y, y se para el motor que detecta que ya no es suficiente porque lo que hace básicamente es básicamente mover un eje en una dirección y luego hacer que vuelva y cuando pues vuelvo a través de la posición home si cuando ha vuelto a la posición home hay un error porque cuando llega al home le dice cuántos, dónde cree que está pues tú puedes determinar si ha hecho bien el recorrido o no vale, porque claro, aquí el único sensor que tenemos son los final de, de carrera de cada uno de los ejes entonces eh, hay un programa que hace eso y que este permite o las características de tu máquina en particular, porque eso es una combinación que depende sí, sí, sí, de, el de plástico. plástico no. no, no, no, eso de hecho además lo haces sí, sí, sí no, lanzar ah, plástico, no. es solamente para conocer, digamos, cuál es la velocidad máxima de práctica de tu máquina. Porque claro, puede depender de cosas tan chorros como por ejemplo la Bien engrasado o una máquina con más y menos cara, se puede ir pero más. Paso. Luego, los motores, aquí cada motor es de su padre y de su madre, te fijas? este es un de un tipo, este es otro y este es otro. Son tres sí. motores distintos, pero en tres sitios diferentes en momentos distintos. Y estos son de fotocopiadora, ¿vale? Pero sé que son de fotocopiadora porque los compré en un tío que los vendía en eBay, fue barato y decía, ah, los hemos sacado de material, eh, o sea, de máquinas que estaban en el funcionamiento, o su funcionamiento. Y, y estuve hace unos días en la bolsa de Canon y me regalaron unos motores paso a paso y que eran pues el tipo de gerenaje y tal pero eso sospecho que eso sube ah, ¿vale? ahora no puedo así ah, sí ahora ya he terminado entonces, la, en mi programa en particular ya he soltado el, el motor y entonces ya puedo mover eso pero si no lo hubiera soltado pues claro Está para pues aquí en la interfaz. Este de usuario, pues puedo decir: pues, Quito los motores, que no ya puedo mover bien. los motores para hacer pues, pues, coger esto y sacar la pieza. Está caliente, está Pero el resultado final se ha quedado, eso, como esto. Se ha quedado pegadito a la base. Esto al final, veis que es parecido a lo de antes, lo pasa que es que este como que se ha chafado un poco con respecto al hilito que antes había dejado caer así en ¿eh? El aire y se enfriaba mientras se iba cayendo, este ha caído y se ha enfriado sobre la base de Si lo pudiéramos ver un poco al microscopio, pues veríamos que es una caja más bien caer, porque la boquilla en el momento de dejarlo caer estaba bastante cerquita y casi que lo iba embutiendo un poco en el sí. eh, Perdona, ¿qué programa sí. dijiste para ver la velocidad? Para ver la velocidad se llama QT Marlin. CUTE Marlin. CUTE Marlin, pero solo tiene sentido. Para usuarios que tengan el firmware con porque utiliza una serie de órdenes que solamente están en ese firmware. Una pregunta: ¿no? sí. eh, ¿para, ¿se puede interrumpir una impresión y luego continuar? Porque sí. estoy viendo de aquí sí, sí, un sí. plástico de los colores. No sé si lo habrás empalmado sí. o si lo has hecho... No, no, no, lo he comentado antes: eh, me quedé a mitad, me quedé, a, me quedé sin plástico, sí. dio un color y le añadí otro. Sí, se puede. Se puede además se puede detener y con la interfaz se puede moverte. Imagínate que ves que, no sé, pues que se te ha hecho un burroño de plástico en un sitio y, y, y lo quieres quitar antes de que la impresión continúe, porque no sé, está tapando un agujero que es importante tu empieza. Tú puedes parar la impresión, moverte no sé qué, quitas lo que sea y luego le das aquí a restar. Eh, que tienes un botón de pause, eh, cuando está imprimiendo le das a pause y luego le puedes dar a, a resumen. Pues, Continúa, aunque tú lo hayas movido continuar en el punto donde se había quedado no un poquito de plástico, ¿no? No, pero tú lo puedes hacer aquí, ¿Eh? efectivamente, porque si has estado mucho rato trasteando habrá ido goteando y claro eso ya no hace otra vez la vueltecita esa del principio. De hecho, fíjate que no lo podría hacer además físicamente, porque como vas depositando de abajo arriba, eh, la, el cabezal este es demasiado grande como para volver a poder pintar claro, esa rayita. Pero sí que tienes aquí una opción, el extrude, este canal no lo puedo dar, porque ya se ha enfriado hasta 62 grados. Bueno, no puedo dar, pero no se nada nada. Eh, de hecho, el firmware me dice que, que ha prevenido una extrusión en frío. Pero claro, si tú intentas empujar filamento y, y está frío la boquilla, pues claro, te lo empujando con un plástico no creo que no va a poder salir, con lo cual básicamente toda la fuerza se va a la pieza esta de aquí abajo, que al final pues, se podría acabar saliendo de sitio. Esta está sujeta con un par de, de tornillos que son de un cilindro de plástico, entonces, claro, si hace mucha fuerza sobre eso, al final, pues romper no el plástico. Lo normal suele ser que simplemente patine y entonces al plástico le vayas a Si os fijáis aquí, el mecanismo de extrusión que yo tengo aquí es lo que hago de extrusión directa y es esta pieza de bronce tiene como unas acanaduras y que lo que hace es girar contra el filamento que a su vez está apoyado en un rodamiento que no se ve pero que está este es el eje de ese rodamiento es lo que tenemos un rodamiento que es para el filamento y a continuación la pieza está de bronce que gira claro filamento está apretado entre las dos piezas ¿Eh? una de ellas que tiene acá lo cual facilita un poco el que tenga adhesión y claro va cogiendo ese hilo y lo va empujando hacia abajo lo coge por este agujero y lo empuja por hacia la boquilla que si está caliente pues ya empuja, pues va saliendo pues va creando y cuando he tenido que hacer el agujero ¿cómo no deja de caer Sí, o, o sí, lo, lo, que, lo que hace, eh, todo esto es configurable, es lo que llaman retraction. ¿no? El, el, el, o sea, básicamente lo que hace es girar, como este motor es paso a paso, gira en sentido contrario. Entonces, al girar en sentido contrario hace un poco un efecto de succión para de de prevenir ese efecto de la gravedad que se debería que de todas maneras tú dejes de empujar, si quieras cayendo. Entonces lo que hace es, tira para atrás un poquito y luego continúa, Va al sitio siguiente y continúa entonces eh, si, y eso es crítico de ajustar porque eh, si no lo haces bien entonces lo que te salen es eh, no sé si, cuando es? es? es? esté bien ajustado no está perfecto se llega a ver un hilito muy finito que a veces pues queda o sea, por ejemplo imagínate el agujero pues podrías ver que, que era un hilito finito o no tan finito si no está bien hecho o sea, el tema de todo esto es que lo que llevo muchas horas no es montarlo, es que funciona bien. ¿Por qué? Porque todas estas cosas que aunque quedan fabricar resueltas, pues tú tienes que resolver una calibración. Calibración no solo de que cuando dices que haga un círculo de 20 metros el 15 metros, sino bien. ¿eh? Pues es no, que, que, tienes que parar para ponerte a otro sitio, que es saber exactamente cuál es la retracción que es necesaria y que va bien en tu caso y que incluso puede variar de un plástico a otro, de una temperatura a otra en el mismo plástico. No, no, es terriblemente complicado, lo es que pasa es que a mí ha pasado tener una impresión que acaba de terminar de montar, que pues, no sé que Vamos a terminar. ya, ya me lo sé todo, ¿no? Claro, pues, uh -huh. Esta no voy a tener problema. Entonces intentar imprimir intentar imprimir un ahí de plástico que no se pegaba además más a la base. Pues, estoy poniendo la misma frontera ¿no? que con otra, el mismo plástico. No era el mismo Era un lote distinto de un, de un mismo fabricante el mismo que le compré a este un tío Dandes y, y lo que pasaba es que ese plástico aunque era pelea y olía a palomitas y dijo, bueno, no, este es el, pues no, no funcionaba igual y a 185 grados no se pegaba nada lo tenía que imprimir a 220 grados que era mucho más que debería, debería ser veces seco para que funcionara a 220 grados funcionaba bien, pero claro Estuve un par de días comiendo de los cuernos porque, claro, es que si no se pega eh, ya no, no tiene sentido continuar y, y no entendía por qué ese no se estaba pegando. Y además era peor aún porque al intentar imprimir en a 180, 185, que es lo que yo había trabajado, el extrusor se atascaba porque estaba empujando y aquello apenas se fundía, con lo cual era hacer muchísimo más fuerza. Como no podía hacer tanta fuerza, lo que pasaba es que patinaba. entonces se en el lateral de ese. De ese un agujero pues y a partir de ella no puja, dejaba de empujar, claro, porque ya no había su entonces, eh, est entonces, estuve luchando hasta que al final me di cuenta del problema, hablé con el fabricante y me dijo, sí, es que he cambiado proveedor y ahora pues he de cambio, no te preocupes, el problema es te marcharé y por programa que me el problema, no desagravió un filamento adicional y tal, pero eh, claro, el tema es que yo como estaba gastando un filamento que creía que funcionaba el otro para poner en un servicio una impresora que, que, que, que lo había hecho toda yo y que pues ya no sabía si había no, si había algún secreto que se había pasado. vamos, el, el general, una vez tienes eh, las cosas controladas, pues es te, te complicado y incluso resistente como os he dicho antes está basada en el diseño de Printerbot pero hay eh, un, un detalle muy feo a, a mi juicio es que cuando este señor sube de las piezas sube la versión creo que es la que yo creo que por días que yo sube me gusta esta idea voy a probar hacer una impresora con este diseño y qué pasa pues que no, eh, no, en concreto este motor no había manera de meterlo a meter los tornillos y tal y a los pocos días cuando la gente se queja yo entre otros, pero como podéis ver ahí todo el Zingiverse además de subir piezas, la gente también puede hacer como claro, que uno puede decir ah, que más chula o que empieza más mierda o le pongo los entonces, varios nos quejábamos de, de varios problemas y entonces, de hecho eh, esta pieza, no, yo no la he renovado pero tuve que con la Dremel y tal hacerlo un poquito, rebajar un poquito para poder meter los tornillos porque es que los agujeros están tan cerca de estas barritas de, de, de plástico, que no había manera de meter estos tornillos. Y la distancia está tan corta que yo la L que tengo ahí para, para Allen, pues, pues tampoco cabe, o sea que realmente no podía apretarlos más y está el motor así como se pero, pero bueno, a, a los pocos días el hombre reaccionó y sacó una versión 2.0, o sea que si en algún momento os vais a imprimir una de esas, fijaros que sean las piezas 2.0 que, y luego otro detalle que no era específicamente culpa suya pero que a mí también me ha dado problemas y es que su diseño que utilizaba esto es, la, la, la, la boquilla esta se llama ajote ¿vale? porque, porque es la parte que se calienta entonces esa boquilla la que él utiliza es más larga que la mía y, y aquí el tamaño importa porque su diseño en realidad situaba el motor este un poco más arriba y para él no era un problema porque su boquilla era más larga como mi boquilla es más corta, si yo lo montaba en su diseño original, no llegaba a la base. Y claro, necesito estar muy cerca de la base para depositar la primera capa. Como no podía depositar bien la primera capa, eh, no me escribí. ¿no? Entonces, aunque después de tener esa pieza impresa y montada y tal, pues es cuando me di cuenta del problema. Cuando me di cuenta del problema y vi que había unos alemanes que también se habían dado cuenta del problema y ya había, se habían quejado en ¿no? la lista esta de del de Thingiverse, y había también una versión 2.0 para esta pieza, que a su vez iba con una pieza diferente. No sé por qué esta otra pieza, que es la que sujeta esta otra encima, pues eh, era distinta en la versión 2.0 que en la 1.0, con lo cual, que me tuve que imprimir, casi reimprimir otra vez media impresión para que funcionara. Y después, de hecho, esta pieza y esta pieza me la imprimí con la impresora que tengo en casa, que es digamos la, la segunda prusa que, que tengo que era esa que había estado probando y que no me imprimía bien y tal y que algo debe tener regular porque eh, aquí he tenido que poner un cacho de plástico para equilibrar esto porque salió un poco tumbado o que no tener algún, algún offset que corregir en esa, en esa impresora eh, porque claro, no era un error en el diseño de la pieza y si la pieza salió ligeramente torcido no me ha dado tiempo a a buscar la, la causa, pero bueno, pues a veces, cuando uno se baja un diseño de internet, pues a veces está aprobado y otra vez es motor, no está En El caso de fulano, pues eh, no sé, eh, claro, para hacerlo como él lo hacía, pues sí que funcionaba bien, quiero suponer que sus motores eran sin el igual que los míos, yo no sé, ¿no? Pero, bueno, decía que era su, su diseño. Sin embargo, eh, cuando la gente recibió que habían comprado por internet, o que habían pagado al final o hasta, hasta 830.000 euros, alguno de ellos lo puso en internet en las fotos de lo que había recibido, porque había comprado un kit, y la pieza que tenía era esta, o sea, no la original que él había puesto en los vídeos, sino, sino esta, o sea, que posiblemente cambió de, de idea sobre, sobre la marcha, pero claro, está muy feo, es decir, hombre, subo, para ser open source yo también subo el diseño, y luego el diseño está mal. En los que lo que os lo habéis impreso pues ahora os que si imprimir. A mí me sentó un poco como una patada en los huevos. pero bueno, igual fue un accidente, igual fue un accidente. En cualquier caso, eh, ya digo que hay una versión totalmente, bueno, realmente una que está en la wiki, pero hay otra impresora que si busquéis se llama Hugo, que la han hecho pues, unos alemanes, que no sé alemán, contacté con ellos en la, en la lista del de, foro del de, de proyecto Refract. Y que, y que está tan, diseño es totalmente abierto y que han hecho una versión de esta, pues corrigiendo todos los problemas y mejorando bastantes cosas, eh, y que además eh, todo el diseño está realmente fácil de modificar. Porque en el caso de, de estas piezas, estas están hechas en SketchUp, no se pueden modificar en SketchUp, pero claro, pues eh, no es tan fácil de modificar si tú lo que quieres hacer es hacer un agujero un poquito más grande pues, bueno, puedes ir si con el ratón y hacerlo un poquito más grande y ya está tienes que regenerar el STL y saltar el pacón. pero, eh, si lo que quieres hacer es hacer una modificación un poquito más sofisticada pues claro, es que es un trabajo de ratón y de estar muy pendiente de los numeritos a ver exactamente en qué coordenada estás porque si un agujero, sin tener los desplazos de sitio a la vez de que querías hacerlo más grande, los poco de sitio igual ya no va bien, por ejemplo esta polea, no pues se supone que esto tiene que estar más o menos, aparte de esto de arriba, tiene que estar a la misma altura que aquí. ¿Vale? Si por si, un error desplazamos a un ajuste hacia abajo o hacia arriba, pues este no estará bien alineado y entonces pues podemos tener problemas. funcionará funcionará igual, pero claro, entonces me